¿Qué hacer cuando te quemas seguramente piensas en colocar hielo o agua fría en la quemadura pero esa no es la mejor opción lo mejor que puedes hacer es presionar con tu dedo justo donde te has quemado de esta manera conseguirás que la piel vuelva a su temperatura inicial